No está mal tu post, pero ¿sabes qué pasa? Mira, guacho, hace literalmente dos años no hago venga, Hoy me desperté, tomé un cafecito y como tengo nueva compu, me busqué diez juegos de PC de medios requisitos, me apareció miles de post, y justo elegí el tuyo. Bueno, entre todo bien, pum pum pim. Pum, el toque excelente, los juegos están ready. ¿Las viste? Está el PUBG, GTA 4, pero llega a ver un juego la cual no supera a nada por el mundo. El GTA San Andreas. Recuerdo los viejos tiempos cuando me la pasaba jugando de pib en mi Pentium con tarjeta gráfica integrada instalada con el Mysterix, Mod guacho, Las lágrimas salieron de mis ojos, me emocioné tanto que dije, bueno, me lo voy a descargar y voy a revivir esos momentos de mi infancia en la que era un pelotudo mantenido al que no le importaba un carajo. Me fui a descarga y la puta madre, la puta madre. Estamos en Vos sabes bien que tengo conocimientos informáticos a nivel profesional guacho y si te llego a encontrar, voy a encargarme personalmente de que tu vida sea una miseria total, vas a lamentar haber nacido, haber creado tu cuenta de 30 y haber creado este post hijo de tu reputísima concha de abuela que la parió a tu madre y posteriormente a vos, ah mira ya conseguí tu IP 192, 23, 195, 66 y ahora me voy a ver tu casa, mira vos che vivís a la vuelta de la avenida 9 de julio, no, oh papá, te tengo en la mira me escuchaste, hasta que no arregles tu interdescarga de no voy a dejar de romperte las bolas, pero igual se valora el esfuerzo sabes te pusiste medio nervioso una disculpa de antemano sí. Soy un pibe con altos problemas psiquiátricos, viste recién salir de rehabilitación por exceso de Paco, y es por eso que me compraron una compu nueva, para saciar mi vacío que me llenaba con el Paco, igual Papu te dejo 6 puntos, porque los otros 4 van para los mejores goles de Maradona durante su época dorada, su época prime viste, vos dale que yo veo potencial y talento en vos, pero si vuelves a repetir lo que hiciste, te juro por la gloria de mi que te saco los huevos con una tijera de jardinería pero tranqui alto post.